Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en este momento. Así es. Y pues eh, eh, somos sus amigos. Elida. Y Rafael Cavazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así, muy bien. Gracias a Dios. Estamos bien contentos. Y únicamente estábamos ahorita pues platicando cuál, uh -huh. eh, cuáles son las necesidades este, más apremiantes que, que las personas eh, nos piden... Eh, en el espacio de oración, en el ministerio, uh -huh. ¿qué es lo que la gente está siempre eh, pues pidiendo, la necesidad uh -huh. que hay siempre? Ok, fíjate que, que, que, que interesante la pregunta. La, la verdad es que es muy, pero mucho, muy recurrente uh -huh. el que nos pidan la oración por el matrimonio, eh, por las finanzas, por los hijos. Y en fin, por, salud. Eh, por la salud también, oh, obvio, entonces, pero ahorita aquí estamos empezando el año. Sí. Y los que los piden por las finanzas, porque las para finanzas acá. provocan muchos problemas en la familia. Oh, sí. Ok. Definitivamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para salir adelante en este año? Así es. Y es bien importante Ajá. lo que les vamos a decir ahorita. Comentábamos en casa, Ajá. ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Te recuerdas un poco? Sí, de... claro, uh -huh. o sea, eh, los cambios. Tenemos que hacer uh -huh, cambios, los tenemos cambios. que innovarnos. Uh -huh. Tenemos que hacer cosas diferentes que no estamos acostumbrados a hacer. Eh, uh -huh. Y nos podemos incluir nosotros también porque eh, toda la gente siempre... Eh, tenemos una necesidad uh -huh. entonces tenemos que hacer cambios así es tenemos que hacer cambios de, de, de cosas diferentes que nos pueden llevar a, a para cruzar eh, esa esa meta que nosotros queremos realizar para que pues, tengamos las finanzas tengamos la salud tengamos uh -huh. tengamos muchas cosas que necesitamos entonces quiere decir uh -huh. que los cambios son los que van a ayudarnos a mejorar la situación. Claro. Si no hacemos cambios, todo va a seguir igual. Se, queda igual. Se Fíjate, queda igual. Para poder prosperar, vamos a llamarlo así. Sí. En un trabajo de tipo regular, que vas, entras a, a las 6, a las 7, a las 8 de la mañana y sales a las 4, 5, 6 de la tarde, pero lo haces un, toda la semana, y todas las semanas, y, y todo el mes, y todos los meses. Uh -huh. Así es mucho, pero mucho, muy complicado, es mucho, muy difícil poder salir adelante. Sí, sí, porque, o sea, te, te acostumbras a ese, a ese trabajo, nada más, y no, tu mente no va más allá de lo que debe de ir, porque eh, siempre debemos de pensar, eh, o sea, ¿qué estoy haciendo yo extra para que me puedan alcanzar mis finanzas o poder estar mejor? Eh, tenemos que, que pensar cambios? Uh -huh. hacer cambios uh -huh. para que para que eh, podamos tener lo que lo que necesitamos entonces sí es muy importante hacer esos cambios y estar que nuestra mente siempre esté alerta uh -huh. que no estemos este pues dormidos dormidos en el aspecto de que Nada más, vamos haciendo más. Sí, exactamente. Entonces, sí es muy importante los cambios. Ok. Para cerrar este momento de, de, de este video, abajo va a haber información. Pero déjame Así decirte es. algo, mi amada, y tú también, mi amado. Si tú quieres salir adelante en este año y no quieres repetir lo del año pasado, entonces, como decía mi esposa, cambios. Sí, Cambios y a veces totales y a veces radicales. ¿Qué, qué es lo que podrías hacer para empezar? Mira, te podemos enseñar a tener un ingreso residual. Así es. Si bien es. te parece. ¿Cómo es un ingreso residual? Para poderlo explicar correctamente y de una manera más eficiente, vamos a requerir tiempo. Claro, ¿escríbanos? Búscanos, escríbenos uh -huh. ahí abajito. Así está es. nuestro correo. Y nosotros podemos informarte un poco mejor. ¿Por qué? Claro Porque sí. lo que queremos hacer de una manera totalmente personal. Correcto. Si quieres y te gusta, pues adelante. Adelante, escríbenos y eh, queremos oír de ti. Dios te bendiga en este día.